entonces el tema de hoy es abrir el corazón para dar buenos deseos y vamos a hablar un poquito antes de entrar en esto de los buenos deseos sobre el corazón entonces, ¿dónde está el corazón? porque cuando pensamos en corazón, ¿qué viene a la mente? ¿verdad? pero ¿dónde está el corazón el corazón del que estamos hablando? en el cuerpo Sí. ¿Se vale a decir algo? ¿O está en donde creen que está? Gracias. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? Ay, sí, pero qué queridos. Nosotros aquí en Rayo Yoga decimos que el corazón está en el alma, ¿no? ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Les gusta? En otras palabras, tenemos el corazón físico que es el que funciona y pues regula muchas cosas, ¿no? la sangre en el cuerpo, pero el corazón que vamos a hablar hoy es el corazón que está adentro en el ser interno, en la conciencia, alma, espíritu, como le quieran decir ¿verdad? Entonces, eh, si uno quiere poder, poder, eh, quiere poder dar buenos deseos a los demás, al mundo, a la gente, a uno mismo, podríamos decir que el requisito primero es tener un corazón saludable, ¿verdad?, internamente. Entonces el corazón de lo que estamos hablando es como la capacidad, por así decirlo, de sentir, ¿verdad?, experimentar cosas y... Eh, internamente bueno sería más bien como la parte en la cual yo puedo expresarme a mí mismo ya sea mis sentimientos mis emociones verdad entonces a eso es lo que me refiero con el alma verdad como eh, lo que es no es físico en otras palabras los sentimientos y las emociones no son físicas estaríamos hablando de que los pensamientos están en el alma sería la primera creación verdad en esta parte interna, como queramos llamarle, ¿verdad? A veces nos quedamos un poco pegados con la palabra alma, pero podemos decirle conciencia, podemos decirle ser interno, ¿verdad? Y de los pensamientos emergen también sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces todo eso estaría en el alma. Y cuando hablamos de corazón, estoy muchas veces refiriéndonos a esa parte más de, experiment, de experimental, digamos, o de experimentar cosas, ¿no? emociones, sentimientos. Entonces, eh, para poder tener un corazón saludable, en otras palabras, para poder tener sentimientos y emociones saludables, vamos a hacer una pequeña, digamos, eh, diferencia entre sentimientos y emociones, porque los sentimientos podríamos decir que es como una cuestión o una expresión del ser muy natural, ¿verdad?, en la cual yo puedo decir siento paz, siento amor, siento felicidad, ¿verdad?, pero cuando hablamos de emociones, estamos hablando un poquillo de cosas que son más extremas, ¿verdad? Puedo decir euforia, puedo decir tristeza o tristeza, o depresión, o cosas que son más como así, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que ambas son expresiones del ser, pero cuando el ser está en un estado mucho más conectado con su propia naturaleza, natural, por así decirlo, eh, estaría expresándose de esta forma mucho más eh, estable o constante en, en lo que digo sentimientos, ¿verdad? que las emociones sería un poco como una especie de montaña rusa que viene cuando hay un poco de cambio eh, en nuestro estado interno en cómo yo me veo a mí mismo en lo que me estoy identificando por así decirlo, ¿no? entonces eh, para poder hablar de la salud del corazón internamente, no externamente, no del cuerpo como les digo ¿verdad? vamos a tener que observar un poquito qué es lo que eh, hace un corazón fuerte ¿verdad? qué es lo que hace que yo esté en un estado internamente en otras palabras, en el cual me sienta seguro, tranquilo, fuerte internamente donde no haya un poquito esta otra modelo que les estoy hablando de montaña rusa, que a nadie le gusta estar en un sub y baja, ¿verdad? Pero, aunque a veces es emocionante, y por eso la gente se monta en montañas rusas ¿verdad? Lo que es más, eh, por decirle, decirles, estable o equilibrado, es lo que buscamos digamos, al final de cuentas en nuestra vida, ahí pasamos por etapas ¿verdad? la juventud, donde todo es un poquillo así, y luego eventualmente estamos buscando este, este otro estado, ¿verdad? entonces hablemos del estado del corazón, un poquito ¿verdad? entonces así como cuando uno quiere tener eh, buena salud físicamente, que busca hacer ejercicios comer bien, cuidarse ¿verdad? pues igualmente, para tener un corazón fuerte, que yo me sienta estable, seguro, en paz y todo esto, necesito ejercitarme de la forma correcta, y cómo, como lo que estábamos hablando antes, desde los pensamientos, porque los pensamientos son los que van a llevar a traer un sentimiento básicamente, ¿verdad? eso es lo que decimos aquí en el Rayo Yoga, que tú empiezas desde la mente con los pensamientos y eventualmente va hacia lo que yo siento, lo que yo pienso va a crear un estado de ánimo, ¿verdad? A través de los sentimientos. Y de allí va a surgir básicamente, ese estado va a volverse una actitud hacia las cosas. Y esa actitud va a crear una atmósfera alrededor de mí, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a ejercitar nuestro corazón de forma, digamos, práctica para que podamos sentirnos constantemente fuertes, en paz, en, con esta estabilidad que, les, que estamos buscando, ¿verdad? No sé si ustedes eh, concuerdan conmigo, en cualquier momento que quieran compartir algo, por favor, tienen la palabra, ¿verdad? Con respecto a buscar una, una cosa más estable, ¿verdad? entonces vamos a, voy a ofrecerles yo voy un modelo como una comparación de dos estados que todos conocemos que hay muchos estados pero vamos a hablar como de los dos más eh, contrastantes, por así decirlo porque cuando uno habla del corazón así en la vida cotidiana, ¿qué dice? dice o tengo el corazón roto es un lado por acá, ¿verdad? o del otro lado ¿qué decimos? ¿Qué sería una expresión normal a veces sobre el corazón lo que vamos a explorar un poco hoy. ¿Qué más se dice? ¿No se les ocurre alguna frasecita? Sí. Te quiero con todo el corazón, ok, sí. Ese sería un poco más de este lado, ¿verdad? O sea, como que sentirse lleno, podríamos decir, que a veces el amor es lo que nos expresa como una especie de llenura, sentirnos completos, sentirnos como contentos, ¿verdad? Y del otro lado, cuando uno tiene el corazón roto, muchas veces piensa uno una relación, pero puede ser muchas cosas lo que puede causar un corazón roto, ¿verdad? Incluso pues es la relación conmigo mismo. Entonces, eh, vamos a, a un poco como crear un contraste entre ambos estados para observar, porque conocemos ambos estados. En general hemos estado allí en ambos lugares, pero muchas veces no sabemos qué es lo que nos lleva a uno o al otro y caemos ahí y nos sentimos así como medio tristones y ya... Uno se sienta llorar y dice, ay es que hoy me siento chiste, ¿verdad? O sea, no sabe qué es lo que le llevó a ese estado. Pero en realidad lo que estamos diciendo es que todo nos lleva al estado desde lo que yo pienso, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de lo que yo pienso, ¿verdad? De lo que estamos pensando. Y después vemos los resultados de nuestros pensamientos y después nos echamos a llorar, ¿verdad? Entonces, la meditación que es crear conciencia para los que están interesados en aprender a meditar o los que ya practican, ¿verdad? Crear conciencia de lo que estoy creando a nivel desde mis pensamientos y cómo eso afecta y crea un estado interno a nivel de mis sentimientos y crea todo lo que viene después, toda la creación que va a ser mi vida, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vemos este, este otro comparación? ¿Verdad? Entonces, de un lado tenemos eh, lo que vamos a decir cuando estamos en ese estado de te quiero, de que todo es lindo, ¿verdad? De que estamos llenos, ¿verdad? Y el otro estado cuando estamos como en el medio corazón roto. Pero para empezar, de feo bonito, empecemos de derecha a izquierda. Sí se ve derecha a izquierda ahí, ¿verdad? <risa> ok. Entonces dice, corazón roto, vacío, hay una mezcla, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué dice? La calidad de los deseos es el resultado del estado del corazón, ¿verdad? No sé si ustedes concuerdan con esto, ¿verdad? En otras palabras, lo que yo estoy deseando en mi vida está influenciado por qué tan vacío o qué tan lleno me siento. Y ese dibujito que tenemos en el centro que dice, han escuchado esa, esa expresión, ¿verdad?, de que cuando el, el vaso está a la mitad de que es una actitud hacia la vida es que el vaso está medio vacío o está medio lleno y depende de cuando, si uno es positivo o negativo ¿verdad? está viéndolo así o así ¿verdad? entonces vamos a, a un poco analizar eh, ¿cómo son esos estados internos que van a crear que los deseos que yo tenga estén un poco permeados por la falta de o... Oh, llenura de, por así decirlo ¿verdad? entonces, de hecho eh, empezando desde el lado en que como les digo, nos sentimos un poco vacíos, imagínense en algún momento en la vida, les voy a pedir que por un instante se recuerden algún momento en sus vidas ¿verdad? en el cual se sintieron como vacíos alguna situación que pasó, o no necesariamente una situación, pero de repente estuvieron en ese momento en su vida, sintiéndose como solos como como como les digo como una mezcla de sentimientos encontrados a veces, verdad, a veces hay un sentimiento de pérdida ahí, ahí dentro también, verdad, se siente uno muchas veces una víctima cuando ha sido una situación que ha sucedido, verdad y es un poco como que dice allí como que la mente se vuelve una aspiradora, verdad, cuando uno está muy débil internamente, ¿qué sucede? uno está así como que como que todo primero no quiere ni hacer nada, ¿verdad? y segundo como que todo lo absorbe, lo, como que como dicen que uno está muy sensible, ¿verdad? como que todo se lo traga, todo lo que viene afuera y lo toma bien pesado muchas veces, ¿verdad? entonces como en eso quiero decir que la mente es como una aspiradora, está absorbiendo lo que sea que me presentan afuera y muchas veces lo que me presentan afuera no es muy bonito. ¿verdad? y no sé cómo defenderme ante todo lo que está sucediendo allí y entonces me lo trago lo que decimos aquí en, en esta escuela tragar sufrimiento verdad que no necesariamente es lo que creemos que es normal afuera que si me dan sufrimiento pues ya no me queda otra que sentirme mal pero lo que decimos aquí es que siempre tenemos una opción verdad y qué es la opción pues básicamente yo siempre tengo la, la, digamos, la, la opción o la elección de cómo quiero sentirme al respecto de lo que sea que sucede, ¿verdad? Lo que pasa es que hay otra parte de nosotros que siempre ha reaccionado, ¿verdad? Ante las situaciones, ante las características de la personalidad de los demás, ¿verdad? Pero... Ese piloto automático que hemos creado, básicamente, no es la única forma de reaccionar o de, de actuar o de responder, ¿verdad? Lo que decimos aquí es que o reaccionamos basado en esos hábitos de sufrimiento, o respondemos basados en una elección consciente que yo empiezo a crear, ¿verdad?, entonces, lo que estamos diciendo es que la mente es como una aspiradora, ¿verdad? Es cuando yo no veo opción y yo nomás trago como si fuera una aspiradora <ríe> todo lo que se me presenta en el frente, ¿verdad? Y como les digo, muchas cosas que se nos presentan no son muy placenteras. Entonces es mejor cuando tienes una capacidad de escoger qué es lo que tomo para mí, qué es lo que guardo en mi corazón y qué es lo que no voy a tomar que es lo que no voy a guardar ahí, ¿verdad? Entonces, aparte de este estado, de la desconexión, ¿verdad? ¿Desconexión con qué? ¿Cómo se siente uno cuando uno está así bien bajo de energía? ¿A qué, es, qué sería desconectado a qué? ¿Qué creen? La a la realidad, puede ser, sí. No vemos las cosas claras, ¿verdad? Nos ahogamos en el vaso de agua, <risa> ¿Qué más? No vemos claro. ¿Qué más estamos desconectados? ¿Con nosotros mismos? ¿Alguna parte de nosotros mismos? verdad. Puede ser que solo veamos parte de la realidad segmentada es solo ver una parte de nosotros, que muchas veces es la negativa, ¿verdad? Y no estamos viendo el otro lado hermoso de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es un nos desconecta de lo principal, de la parte, digamos, generadora y poderosa que podría sacarnos de ese estado. Y al estar desconectados de esa parte de nosotros mismos, ¿a qué más nos desconectamos? Cuando estamos al frente de los demás, ¿qué sucede? ¿Qué veo en los demás? Nos desconectamos a veces completamente de los demás, es cierto, ¿verdad? Las adicciones, que son? Es la desconexión completa de mi ambiente, ¿verdad? Donde me siento que hay un hueco gigante y necesito llenar ese hueco con algo, con lo que sea cuando estoy desesperado, ¿verdad? Hay muchos tipos de adicciones, no solamente el alcohol o las drogas, pero la comida las relaciones, ¿verdad? Hay todo tipo de cosas que no puedo yo ser adicto al tener una desconexión conmigo mismo primeramente y después con nosotros alrededor, ¿verdad? El Ego es una parte de, de la razón por la cual nos desconectamos, pero básicamente todo lo que, podríamos decir que todo lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿verdad? Entonces... El ego puede ser una parte, pero podríamos también no solamente, o sea, la idea no es culparnos a nosotros mismos por la cual hemos llegado a desconectarnos, porque eso ya no sirve, ¿verdad? Sí es bueno entenderlo, porque eso nos puede ayudar a combatir un poco la situación, ¿verdad? Pero hay muchos aspectos que han ayudado a desconectarnos. Podríamos decir que casi que ha sido parte de la historia de la humanidad llegar a ese estado donde estamos ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Y no solamente de uno, pero de todos, ¿verdad? Como que todos nos llegamos a desconectar, tal vez no todos al mismo tiempo, tal vez no al mismo nivel de desconexión, ¿verdad? Pero nadie está conectado 100%, o la mayoría, podríamos decir, por lo menos que no está conectado al 100%, ¿verdad? Entonces, yo diría que la pregunta ahora es, ¿cómo reconectarnos, ¿Verdad? Entenderlo muy bien, entender que puede ser el ego, ¿verdad? Que pueden ser otras, otras cosas que han sucedido dentro del, del viaje de la vida en que yo he estado, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Entonces, la, la desconexión, luego dice la de codependencia, ¿verdad? Es otro estado que viene después de la desconexión, que es que cuando yo me siento desconectado de mí mismo, de los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué busco? llenarme con los demás ¿verdad? entonces las relaciones se vuelven codependientes de forma que cuando yo tengo una relación, ¿qué sucede? ya no va a ser tanto más como de compartir como que sería lo saludable pero sería más como de necesitar ¿verdad? y vienen las expectativas y entonces lo que yo le llamo a firmar el contrato con la otra persona, de que yo te doy esto, pero si tú me das lo otro ¿verdad? que es un contrato no hablado pero que lo, lo hacemos con todos, es como la forma en que llegamos a sentir que lo natural en las relaciones casi, ¿verdad? lo normal, pero no es bonito eso de los contratos ¿verdad? porque nadie es perfecto y alguien siempre me va a fallar en algo y yo me voy a fallar en otra cosa ¿verdad? entonces la codependencia es algo que ha llegado a hacer las relaciones súper complicadas, ¿verdad? No muy placenteras y muchas veces busco arme por problemas de las relaciones, pero es todo una cuestión, un paquete ahí, que también ahorita cuando lleguemos al otro lado vamos a ver que es totalmente posible tener relaciones sin ser dependiente al yo estar conectado conmigo mismo y con los demás viéndolos desde otra perspectiva. Pero sigamos adelante, y digo estas cosas para no hacerlo todo tan negro, porque estamos en la parte negra, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice después? Pues, emociones como una montaña rusa, que es lo que les comentaba antes, ¿verdad? Que es un poco ese estado en el cual, al yo no estar conectado con lo que es, digamos, por así decirlo, más profundo dentro de cada uno de nosotros, ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que es como, como terremotillos afuera, ¿verdad? Y está el magma, que es lo que yo soy originalmente, y todo el terreno externo está siempre cambiando, ¿verdad? Porque es lo natural. Entonces, al yo reconectarme con esa parte más profunda, todo esto ya es totalmente cambia la perspectiva de la montaña rusa, a lo que va a venir. Entonces... Eh, cuando yo estoy en esa desconexión, en ese estado bajo, la perspectiva es que todo lo veo como del lado negativo, como que el vaso está medio vacío, ¿verdad? y por lo tanto el autorrespeto el respeto hacia mí mismo es muy bajo, ¿verdad? no me siento valioso, siento que los demás no me, no me respetan o no me valoran por lo que soy, porque yo ni siquiera me estoy respetando de la misma forma, porque los demás es solamente un respeto un reflejo de lo que yo, de mi relación conmigo mismo, ¿verdad? Entonces ya vimos el vaso medio vacío, ahora vamos al vaso medio lleno y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Entonces el vaso lleno, cuando yo me siento en ese estado de amor, de... Ahora piensa, ¿ya si sí pensaron en algún momento de la vida en que se sintieron así bajos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, todos, verdad, Lo más, nadie no ha estado excepto, excepto de eso entonces ahora vamos a pensar en un estado en el cual nos sentimos completamente, verdad como estábamos tan felices o tan tranquilos o tan llenos de amor, verdad y no necesariamente hacia un ser en particular pero hacia la vida o hacia, qué sé yo, algún hacia mí mismo hacia algo bonito de mí que descubrí ese día o o así algo bonito que viene alguien más incluso, ¿verdad? entonces, ¿cuál es el estado interno que sucede cuando estoy yo así en ese estado, ¿verdad? corazón limpio ¿qué significa corazón limpio? ¿cómo serían los sentimientos de un corazón limpio? puros, sí, exactamente que es lo que es ahí, puros ¿verdad? <risa> entonces no, pero ni lo viste, usted te lo creo <risa> entonces eh, ¿qué serían sentimientos puros? Es que son de podríamos decir que son parte de las virtudes, pero quiero que lo describamos, más como en la práctica, uno imagina el corazón como si fuera casi un lugar físico ¿verdad? No. incluso cuando yo digo que el corazón está en el alma muchas veces ya estoy visualizando un espacito en algún lugar ¿verdad? entonces lo que yo quiero decir con que el corazón esté en el alma, tal vez no lo, le damos no no mucha bola a esa frase en particular para no quedarnos pegados ahí, pero es sentir que todo, uy, sentir que todo lo que emerge dentro del ser, ¿verdad? Está eh, expresándose desde allí, ¿verdad? ya sea que le llamemos corazón, ya sea que le llamemos alma, los sentimientos no es parte del cuerpo, ¿verdad? Los sentimientos ni siquiera es parte una expresión específicamente del cerebro, ¿verdad? O sea, lo que nosotros explicamos aquí en el Raya Yoga es que todo emerge de esa luz que yo soy, de esa energía, ¿verdad? Y desde allí todo se expresa en este vehículo que es el cuerpo entonces, por así decirlo, la energía viva que yo soy, que no es física, ¿verdad? va a expresar eso a través de sentimientos, o primero pensamientos, luego sentimientos, y emociones, desde el alma o desde la conciencia a través de, eh, la, podríamos decir, la sala de controles del cuerpo que es el cerebro, entonces esa sería la primera, eh, ¿cómo le decimos?, eh, expresión física de lo que, estás, de lo que estamos sintiendo. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces estamos explicando ese estado lleno, ¿verdad? Que dice, me siento afortunado, ¿verdad? Que con, cuando uno está en ese estado de felicidad o de paz o de amor, uno siente, ¿verdad? Hasta las cosas feillas que, que normalmente uno lo, lo molestaría si uno no está en ese estado poderoso, ¿verdad? ni le molesta, ¿verdad? Todo como que le resbala a uno un poquito, ¿verdad? O sea, se siente uno suertudo, se siente uno como que aprecia las cosas más, ¿verdad? ¿Qué más dice ahí? Príncipe, puse yo, porque es un poco como lo contrario de la víctima, ¿verdad? Que cuando uno se siente débil es que todo es culpa de alguien, de afuera, ¿verdad? Esa es la víctima. El príncipe es lo contrario, un príncipe podemos decir que es el que tiene todos los derechos, ¿verdad? El que siente que es su derecho ser feliz, el que siente que es su derecho estar en paz, ¿verdad? Entonces en ese sentido le digo yo, príncipe, a tener esa como perspectiva de que mi derecho en esta vida es tenerlo todo, no tengo por qué ni siquiera pedirlo, es parte de mi naturaleza, ¿verdad? luego dice responsable que es otra cosa muy importante al contrario de la culpa ¿verdad? porque cuando yo estoy culpando ¿qué es? no estoy siendo responsable de mis acciones ¿verdad? a veces es mucho más fácil tirarlo hacia afuera ¿verdad? que asumir responsabilidad por algo aunque tal vez yo no haya creado la situación que, que sucedió pero mi pensamiento podría haber contribuido a que yo me haya bajado, ¿verdad? Aunque yo no cree la situación que está enfrente, ¿verdad? Pero si yo mismo este, asumo responsabilidad de cómo yo me puedo sentir al respecto de lo que sea que sucede, entonces no importa que pasó algo negativo, yo tengo la opción de escoger al menos cómo yo me siento. Eso es lo que yo tengo, digamos, derecho a, ¿verdad? Nadie me puede quitar ese derecho, entonces, y en lugar de que la mente sea como aspiradora ¿verdad? absorbiendo todo lo que está, y tomando sufrimiento sin poder escoger la mente está observando, ¿qué significa? que no es, puede elegir el momento en que yo estoy observando, practicando esta observación de cómo me siento, cómo no me quiero sentir y todo esto ¿qué es lo que sucede? estoy totalmente teniendo esa opción, ¿verdad?, cuando, cuando lo estoy siendo consciente de poder no tomar el sufrimiento cuando yo no quiero, ¿verdad? Eh, luego tenemos la conexión, obviamente, ¿verdad? Entonces cuando yo estoy en ese estado de amor o de felicidad o de paz, ¿verdad? Entonces eh, es tan natural sentirme a gusto, como que yo me siento que así es como me gustaría sentirme, como que me siento que eso es lo que debería ser lo normal, ¿verdad? Aunque muchas veces no lo es, ¿verdad? Independiente, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estoy en ese estado interno de que yo mismo estoy proveyendo mi propia felicidad, mi propia paz, mi propio amor, entonces, ¿qué pasa? No necesito firmar contratos con nadie más, no tengo expectativas de que deberían darme esto o lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo mismo soy el que estoy... ¿verdad? tomar de mí mismo y los demás entonces las relaciones se vuelven un compartir como les decía antes ¿verdad? luego la estabilidad contrario de la montaña rusa obviamente ¿verdad? que es eso de que en, en esos sentimientos de amor y de paz y de felicidad o de pureza que es lo que decíamos antes que está uno constantemente sintiendo como que es posible estar en ese estado. ¿Verdad? Cuando uno lo está sintiendo en ese momento, sí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí es como que sí es posible estar allí eh, más tiempo, ¿verdad? Pero eh, en la montaña rusa uno se siente como que tiene que agarrarse bien porque las cosas no sabe cuándo van a cambiar, ¿verdad? Entonces. Esa estabilidad trae una gran seguridad interna, ¿verdad? Y luego la perspectiva de vaso medio lleno, ¿qué significa? Que empieza uno a ver las cosas como le digo, que ya no les molesta tanto, que las cosillas que antes le, le hacían, ¿verdad? Está uno bien. Y por lo tanto, el autorrespeto sube de una forma gigantesca. Y no significa que el ego va a venir, pero el autorrespeto significa que estoy básicamente valorando lo que lo que puede ayudarme a mí mismo y lo que puede estar ayudando a los demás alrededor mío ¿verdad? entonces son como dos estados que todos hemos vivido ¿verdad? si hay alguien que no haya vivido el, el estado de la izquierda, el lleno sí, ¿verdad? todos lo hemos vivido sí. entonces si todos lo hemos vivido vamos a hacer un pequeñito ejercicio pero antes de ese ejercicio esto es lo que quiero que caigamos en conclusión: que el estado original es algo que ya yo he experimentado y más cuando era niño. No sé si ustedes se acuerdan, cuando eran chiquititos, ¿verdad? Como era muy natural muchas cosas estar bien, todo, ¿verdad? No necesitaba uno nada, estaba uno tranquilo jugando con lo que sea, ¿verdad? Entonces, en ese estado original, como cuando yo era un niño, hay la experiencia de que ya yo lo tengo todo. ¿Y qué significa que ya yo lo tengo todo? Es pues que no me hace falta nada, que no necesito nada, ¿verdad? En ese estado, casi que no tengo ni deseos. No sé si se han dado cuenta. Y eso me va a llevar a otro tema, que es el de los deseos, porque llevamos hacia los deseos puros, ¿verdad? pero eso de que ya lo tengo todo es un estado muy poderoso, poderoso. es como estar contento con quien uno dice, así podía estar, así podía morir ahorita, <risa> ¿verdad? Entonces, eh, si tal vez no he experimentado esto hace mucho tiempo, entonces tal vez me suena un poquillo como fuera de uso o arrombrado, ¿verdad? Pero... Ese estado, de lo que digamos, podríamos decir que es la meta, es lo que yo quiero vivir, ¿verdad? En el cual yo me siento lleno, donde ya no necesito, ¿verdad? Donde yo puedo hasta proveer, ¿verdad? Ayudar a los demás, sentirme que puedo ser útil para los demás, ¿verdad? Entonces, podríamos decirlo que cuando yo he experimentado ese estado de que ya lo tengo todo, en ese estado siento que ese otro estado débil que les estaba presentando al lado derecho en la otra slide ¿esa? es una ilusión casi que eso se experimenta en ese instante es como que si ese estado en el cual yo me sentía tan débil tan, ¿verdad? tan pequeñito en este otro estado que en ese momento se hizo gigantesco y era la realidad en este estado ese otro estado se ve como si fuera algo falso casi como si fuera un espejismo, como que ya, verdad, algo muy, como una pesadilla, por así decirlo, que ya no existe en ese momento, verdad, entonces, eh, es un descubrimiento que entre malo practico y malo practico, lo que va sucediendo es que se vuelve una realidad constante, en la cual ya yo no tengo que luchar tanto con esas otras pesadillas que vienen y van, verdad, esos otros, le llamamos aquí san han tomado el curso o esos otros hábitos de pensamiento que nos han jalado por tanto tiempo y nos han, verdad, mantenido ahí muy bajos en ese estado como de víctima, verdad. Entonces, me están siguiendo hasta aquí un poquito, ¿sí? ¿Qué les parece si hacemos un pequeñito ejercicio? Algunos tienen que escribir, si quieren pueden escribir, los que no lo tienen, no tienen por qué escribir, pero los voy a dar unos instantes. Y me gustaría que en estos instantes, eh, unos minutitos, piensen en, podríamos decir, cinco razones, por darle un número, por las cuales ustedes en este momento en su vida se sienten agradecidos. Entonces puede ser, o les sería bueno si lo piensen en diferentes formas, una como físicamente, ya sea del cuerpo, ¿verdad? Otra tal vez económicamente, otra tal vez socialmente, o en su trabajo, ¿verdad? Otra en, en términos de relaciones, y otra internamente, con su propia relación consigo mismos ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en dos minutos les voy a pedir que vayan hacia adentro y piensen un poquito, y hagan una lista interna en sus mentes, y ahorita vamos a compartir al respecto. No lo que pensaron, pero más o menos... Quiero que también mientras están pensando en esas cosas, ex, eh, observen su estado interno. ¿Ok? Sí, es muy bonito lo que él dice, ¿verdad? Es, es cierto como la perspectiva de las cosas empiezan a cambiar, que eso es un poco como lo del vaso que estábamos hablando antes, ¿verdad? Que de un lado es esto que hablamos, que él decía, que es la conciencia, lo que llamamos aquí en esta escuela conciencia del alma, que es entrar en esa otra realidad interna de la cual vemos todo y todo empieza como que ser diferente ¿verdad? y cambia todo lo que estoy respecto a esa realidad ¿verdad? entonces lo que eh, observaron el estado interno en cuanto ustedes estaban pensando esas cosas ¿verdad? Eh, puede ser que no haya sido el más elevado en sus vidas pero fue definitivamente mejor que el que estaba en el segundo anterior, diría yo, ¿verdad? Si de verdaderamente, verdaderamente hicimos ese trabajo en ese instante, ¿verdad? En otras palabras, sentirnos agradecidos puede ser una parte o una práctica que nos puede ayudar muchísimo a sacarnos de esos momentos de pesadillas, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces vamos a hablar sobre varios métodos en los cuales eh, yo puedo empezar a atraer ese estado que estábamos hablando antes más y más más eh, constantemente verdad. Eh, perdón que lo dejé en inglés pero no lo encontré en español y es una frase que yo escuché hace mucho que me fascinó que dice ahí si ustedes quieren volverse llenos o si quieres volverte lleno más bien deja tienes que vaciarte a ti mismo por así decirlo es una frase Zen. ¿Verdad? Y a mí en el momento en que yo lo escuché me tocó tanto, porque básicamente si yo quiero tener un corazón lleno, que es lo que estamos hablando hoy, para poder tener buenos deseos a los demás, tengo que primero vaciarme. Es algo muy profundo, muy antiguo, ¿verdad? No sé si ya lo han escuchado, pero ah, yo no lo había pensado así antes, no, no sé, hasta en ese momento me cayó, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿De qué tengo que vaciarme? básicamente tengo que darle la vuelta a ese estado, entre esas dos listas que teníamos antes, ¿verdad? tengo que dejar, porque si el estado negativo se ha vuelto como la constante, la pesadilla normal ¿verdad? En hasta cierta medida, ¿vale? le digo pesadilla pero puede ser que no sea tan horrible, pero hay cosillas así, ¿verdad? unas peores que otras ¿verdad? digo yo en el sentido de que no estoy lleno todo el tiempo a eso le vamos a llamar pesadilla aunque no sea tan horrible, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, ¿qué me tengo que vaciar? Tengo que vaciarme de ese piloto automático que estaba diciendo Gerardo, ¿verdad? De ese modo, modo operando, digámosle, de ese sanskara o esas características, ese hábito que tengo yo de sentirme vacío. Porque en el momento en que a través de la meditación especialmente podemos experimentar una profundidad mucho más profunda, de, eh, de ese estado de paz o de amor o de felicidad, ¿verdad? En ese momento ya yo tengo esa, ¿cómo le decimos? Como esta referencia, ¿verdad? Pero puede ser que ande mucho más en el barro la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y eso pasa, es normal, ¿verdad? Porque son como momentitos, como decía Gerardo, como que salen unos raticos, ¿verdad? Pero entonces, la cuestión, ¿verdad? Es que yo tengo que... Eh, vaciarme de todo ese pasado que me jala, ¿verdad? por así decirlo vaciarme de todas dejar ir todas esas experiencias del pasado ¿verdad? tengo que aceptar lo que ya pasó eso es otra forma que me ayuda muchísimo ¿verdad? dejar ir es aceptar todo lo que ya pasó ¿verdad? entender que todo lo que me pasó no debería definirme lo que yo soy ¿verdad? todo lo que me pasó no es lo que yo soy para mí eso es otra cosa que fue muy poderosa cuando lo, lo, como que lo entendí ¿verdad? de que no necesariamente las cosas que han pasado en mi vida tienen que definirme lo que yo soy ¿verdad? porque el estado que hablamos antes, original de que ya yo lo tengo todo ese no siempre ha estado allí lo que pasa es que ha estado como tapado ¿verdad? cubierto por todas otras esas experiencias que, ¿verdad? me han puesto en ese barrial, por así decirlo, ¿verdad? pero eh, lo bonito es dejar o sea, se requiere como que por, por, por así decirlo olvidarse de un lado de uno mismo podríamos decirle hace vaciarse, ¿verdad? y eso, pues a veces es un poquillo como una lucha primero pero eso viene, eso viene definitivamente cuando yo quiero, ¿verdad? Es una cuestión de querer, ¿verdad? Y prácticas, que es lo que quiero hablarles ahorita, de que me pueden ayudar a hacer eso, ¿verdad? Es, les voy a decir algunas de las que yo he practicado que me han ayudado, ¿verdad? Primero, eso que les decía de la aceptación, ¿verdad? De entender que todas las escenas que vienen en la vida es como si fuera una película, ¿verdad? Y cuando yo veo una película y la veo otra vez y otra vez ustedes les ha pasado que uno, puede ser que uno piense y diga, ve la película, ay que no, que esta vez no pase, que esta vez no pase, ¿verdad? porque uno la hace fea, ¿verdad? pero uno ya sabe qué va a pasar, ¿verdad? entonces pues no importa cuánto luche yo queriendo que algo no pase va a cambiar ¿no? porque ya está en el guión ya está grabada la película, ¿verdad? entonces si yo empiezo a pensar un poquito así sobre mi vida, ¿verdad? pues puedo empezar a tener un poco más de aceptación, a dejar ir esas escenas por así decirlo ¿verdad? Eso es uno de los métodos es aceptación ¿verdad? otro, el que acabamos de hacer ahorita que es constantemente y diariamente diría yo hacer una lista de las cosas que yo estoy agradecido inmediatamente eso me saca del barrial cuando yo he estado así eso me ayuda muchísimo y de esto les voy a recomendar dos tipos de listas que yo he hecho en mi vida que me han gustado mucho una que fue para mí como así Mind Blowing, como es en inglés, o sea, como... ¡pah! ¿verdad? Que fue hacer 100 razones, imagínense, 100 razones, y van a ir a través de cada etapa de su vida, por las cuales yo estoy agradecido. Y les puedo decir, hay, puede ser etapas de la vida en que uno se queda medio pegado ahí, pensando, uy estoy agradecido en ese año verdad pero cuando uno está en, es como como un músculo esto del agradecimiento en haciéndolo poco a poco como que se le ocurre mira bueno entonces debido a eso horrible que pasó esto otro me permitió entender esto otro y a veces son de conexiones como una constelación interna de su vida que no había hecho antes y que le permite mucho aceptar y dejar otras de esas cosas ir que, que, que han sido como pesadas, ¿verdad? Que tal vez todavía estoy luchando en estos momentos en el presente, ¿verdad? Entonces así en razón yo se los recomiendo, es buenísimo, ¿verdad? Pero, y ojalá que lo hagan así de un solo tiro, porque todavía es más y, así como más, eh, los vas a acudir, o sea, van uno a, como a sentir que, wow, ¿verdad? Pero si no, si, si es mucho, lo hacen en dos sentadas o en tres, no importa, ¿verdad? y la otra es al levantarse escribir cinco cinco no es mucho, ¿verdad? cinco razones por las cuales yo puedo estar agradecida ahora no mañana, no ayer en este mismo instante y eso no es fácil se los he dicho también porque lo he hecho y a veces uno se queda un ratillo pero es practicar ese músculo ¿verdad? y eso inmediatamente me saca de Ay, estoy cansada, no quiero ir a trabajar o lo que sea que, ¿verdad? Que, que el hábito de pensamiento nos ha llevado a sentir o a experimentar a esa hora del día ¿verdad? es como salirnos del hábito de lo que yo he estado pensando verdad esa es otra de los métodos otro método que otra de los problemillas cuando uno tiene en las relaciones ¿verdad? a veces hay Relaciones son un poquillo difíciles, ¿verdad? <risa> un poquillo, no mucho. Entonces, eh, con esas relaciones a veces es un poco difícil dar buenos deseos, ¿verdad? ¿Sí? Y uno no hay como verle ni para atrás ni para adelante a esa persona y no sabe qué ver, ¿verdad? Porque uno quiere ver cualidades, ya está uno en un camino espiritual, y dice, bueno, quiero ver algo bonito, pero se queda pegado en el efecto gigante que le ve así, como si fuera una gran sombrero a esa persona entonces en esos momentos algo que yo he hecho que alguien también recomendó que fue lindísimo es tener como un librito de cualidades entonces es como un cuadernito o lo que sea, una página, lo que ustedes quieran que ustedes también van a hacer practicar ese músculo, verdad de sentarse y de verdad ver algo positivo de esa persona cuando es una persona así que uno tiene una relación ya digamos, debido a las cosas que han pasado, difícil, ¿verdad? Entonces, sentarme, ¿qué es lo que voy a ver bueno de esta persona? ¿verdad? Y así, poco a poco, el sombrero gigante, el defecto que le veo cada vez que le veo la cara, se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito, y de repente, ya no, ni me acuerdo qué era qué lo que veía así. O sea, es impresionante cómo mi capacidad de ver la cualidad de esta persona hace que esa persona reaccione de forma diferente hacia mí. ¿me explico? ¿verdad? porque si no estoy yo como sacando ese defecto, ¿verdad? si yo eso es lo primero que veo en esa persona, eso es lo primero que, es que esa persona va a, a por, por así decirlo sacar enfrente mío, si yo lo estoy como que lo estoy jalando, entonces esa persona lo saca, ¿verdad? entonces es muy bueno hacer como un cuadernito o una lista de cosas que voy a obligarme a ver positivas de esa persona, ¿verdad? Y eso va inmediatamente a empezar a hacer que mi corazón se limpie respecto a esa relación, para que yo pueda eventualmente tener buenos deseos a esa persona. Porque si mi corazón está mezclado con sentimientos negativos hacia alguien, no puedo tener buenos deseos. ¿verdad? Y luego, la última, que podríamos decir que es la más poderosa de los métodos para limpiar todo el corazón, ¿verdad? de todos esos sentimientos que haya respecto de defectos de internos o de los demás ¿verdad? sería la meditación obviamente ¿verdad? y por cómo sería que actúe la meditación porque ¿qué es lo que estoy haciendo en la meditación? pues estoy conectándome ¿ok? con esa parte que ya lo tiene todo ¿verdad? estoy saliéndome de la ilusión que he creado que hemos todos creado juntos en este instante de la humanidad por así decirlo ¿verdad? y empiezo de verdad a, a creer que sí es una ilusión que no es la realidad, que todo sea tan negativo y que todos estemos tan sucios y, ¿verdad? es darle la vuelta a, a la realidad como la veo normalmente, por así decirlo entonces la meditación en ese sentido, primero y segundo, como lo practicamos en esta escuela la meditación es experimentar también, porque hay cosas que hay un poquito difíciles a veces solo por yo mismo salirme de no ver tal efecto de mí, o salirme de no ver tal efecto de los demás, porque hay cosillas un poco más pesadas que otras ¿verdad? internamente entonces ahí es donde conectándose con el Ser Supremo la Fuente Suprema, ¿verdad? uff es como invocar todo ese poder, ¿verdad? de paz, que está mucho más grande que a mí mismo, ¿verdad? Para poder ayudar, ¿verdad? Porque es como que en ese tipo de meditaciones lo que yo he experimentado es como que si a través de la visión de la fuente o de Dios, ¿verdad? Yo puedo ver a los demás con otros ojos o puedo verme a mí mismo con otros ojos y lo que me cuesta perdonarlo, perdono, porque si Él ni siquiera ve un que se llama una narona defecto en mí, ¿verdad? Porque si Dios es luz, vería luz, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo como él ve, inmediatamente como que la perspectiva cambia. Claro, eso es un estado de meditación muy profundo, en el cual yo requiero un poco de ¿verdad? práctica constante para entrar en esos. Digamos, esa conexión, pero es totalmente accesible y puede ser que ustedes ya lo hayan experimentado también. Y les invito a que, si no han tomado el curso de meditación o si quieren saber un poco más sobre la meditación, eh, averigüen ahí en la pizarrita, al final hay más y para cerrar. Entonces, básicamente, la última eh, digamos conclusión que yo sacaría de un poco esa frase que está allí en la, en la imagen, ¿verdad? Es que también. Cuando yo empiezo a llenar, a sentirme lleno, ¿verdad? En ese estado de paz, de amor, de, de, de original que le estamos hablando, ¿verdad? Básicamente, los deseos en los cuales... Porque ¿qué es el problema con los deseos de que yo me siento que no tengo algo? Me siento débil, despoderado, ¿verdad? Entonces, inmediatamente cuando yo quiero... algo, Ese es el otro lado de los deseos, por así decirlo, cuando estoy vacío, ¿verdad? Que cuando ya está bien, ya está terminando. Eh, que cuando yo estoy sacándome cuando estoy en ese estado original inmediatamente todos esos deseos temporales, podríamos decirles de respeto de fama de cosas materiales de cosas, de, o incluso de cosas que todavía no tengo internamente ya no los tengo en ese instante, ¿por qué? porque me siento yo. ¿verdad? es como dos estados internos completamente opuestos ¿verdad? que no tengo que luchar o estoy en blanco o en negro entonces a veces la lucha es cuando estoy tratando desde el negro entrar en el blanco pero todavía estoy en el negro verdad entonces cuando entro en el blanco ya no hay lucha y eso es hermosísimo entonces muchas gracias por estar hoy aquí